Memes que encontré de YouTube parte 1. Si quieren otro, la meta será de 200 likes. Nosotros somos el primer país de Chile. El primer país de Chile. Primer país del mundo. ¡Abuela yoyo! ¡Pequeño perro negro, hijo de puta!